Hola a todos, me llamo Valentino, soy médico y estoy grabando este vídeo para contarte todo lo que necesitas saber sobre la crema ondrostron. Antes de empezar, quiero hacer una advertencia muy importante. La gran demanda de este producto ha provocado la aparición de muchas falsificaciones, pero el ondrostron original solo se vende en la web oficial. Para ayudarte, he puesto el enlace a la web oficial en la descripción de este vídeo. De este modo, puede estar seguro de que obtendrá el producto original. Ondrostron es una crema especialmente diseñada para tratar y aliviar eficazmente el dolor y las enfermedades articulares. De este modo, se debe ayudar a los afectados a adquirir una nueva calidad de vida. Además de los esguinces y lesiones similares, la crema también se utiliza para tratar la artritis reumatoide, la osteocondrosis, la artrosis y muchos otros problemas articulares. Aconsejo a mis pacientes con trastornos articulares de diversos tipos y orígenes y etapas que utilicen la crema ondrostron. Obviamente, no todo el mundo puede permitírselo debido a su limitada producción. La crema tiene una acción tópica, penetra en la articulación y actúa para resolver el problema. El contenido único de la crema ondrostron regenera el tejido cartilaginoso dañado, Elimina el dolor y la inflamación de las articulaciones dañadas para restablecer su correcto funcionamiento. Es perfecto para el tratamiento de la osteocondrosis, la artritis, la artrosis y los problemas del sistema musculoesquelético en general. Puede ser utilizado por todas las personas con artritis, gota, artrosis y otras enfermedades musculoesqueléticas. El medicamento es natural y de buena calidad y no causa efectos secundarios. Ondrostron debe utilizarse a lo largo de un curso de tratamiento para lograr cambios significativos. Ya en la primera semana, el dolor articular desaparecerá y la movilidad de las extremidades aumentará. Si se utiliza según las instrucciones, se garantiza un resultado positivo. Muchas personas sufren trastornos musculoesqueléticos. Estas afecciones a veces comprometen incluso los movimientos cotidianos más comunes, limitando a la persona en la realización de las actividades diarias normales y causando muchas molestias. Si este es su caso, Ondrostron es la solución para usted. Con el uso de Ondrostron, el dolor y la rigidez de las articulaciones desaparecen. Su salud se recupera rápidamente y pronto notará una mejora en su bienestar. Ondrostron ha recibido buenas críticas de médicos de todo el mundo, lo que confirma una vez más su alta calidad y eficacia. El fármaco cura muchas enfermedades del sistema musculoesquelético y previene la aparición de futuros problemas articulares. Los clientes están contentos con ondrostron y muchos lo utilizan desde hace tiempo. En cuanto a la aplicación de ondrostron, hay que decir claramente que un efecto bueno y duradero requiere una aplicación regular y correcta. Por lo tanto, es aconsejable utilizar el producto el mayor tiempo posible.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 es una excelente opción para las personas a las que no les gusta tomar pastillas. Basta con aplicar la crema Ondrostron directamente en la zona afectada. El precio de Ondrostron es de 39 euros. Este es un precio promocional con un 50% de descuento. Pero date prisa. Miles de personas de todo el mundo están descubriendo los sorprendentes efectos de Ondrostron y piden hasta 6 unidades o más de una vez.